Sufrir y sufrir y sufrir Tanto luchar y luchar y ve usted Lo que en mí yo guardaba para mí Hoy le agradezco a mi pueblo también Tanto sufrir y sufrir y sufrir Tanto luchar y luchar y ve usted Lo que en mí yo guardaba para mí Hoy le agradezco a mi pueblo también Cuando en la vida se lucha con tesón Siempre adelante y nunca para atrás Hasta lo imposible lo vence el amor Y la mentira la vence la verdad Cuando en la vida se lucha con tesón Siempre pa'lante y nunca para atrás hasta lo imposible lo vence el amor Y la mentira la vence la verdad Muchos creyeron en mí Pero otros nunca creyeron Muchos creyeron en mí Pero otros nunca creyeron es Que la vida es así Nadie es provee en su pueblo Es que la vida es así Nadie es provee en su pueblo la vida usted quiere triunfar Y persevera en la lucha que tiene Tarde o temprano lo puede lograr Aunque lo critique mucha gente Cuando en la vida uno quiere triunfar Y persevera en la lucha que tiene Tarde o temprano lo puede lograr Aunque lo critique mucha gente Y mis paisanos los que me apoyaron Alegremente yo le doy las gracias, los que no lo hicieron le tiendo mi mano para dejarle una humilde enseñanza. Y a mis que me apoyaron Alegremente yo le doy las gracias Los que no lo hicieron Les tiendo mi mano Para dejarle una humilde enseñanza Un nuevo solo y me viene alumbrando Como mostrando el camino correcto Porque el pasado no juez sino engaño Pero ya tengo un futuro prospecto Si persevera se alcanza, esa es la ley de la vida Si persevera se alcanza, esa es la ley de la vida Nunca perdí la esperanza, en esta lucha tardía Nunca pierdo la esperanza, en esta lucha tardía Nunca perdí la esperanza en esta lucha tardía, nunca pierda la esperanza, en esta lucha tardía, nunca perdí la esperanza, en esta lucha tardía, nunca pierda la esperanza. Carlos Pretel Ayala y Ebrahim Puche de Montería tanto sufrir y sufrir y sufrir Tanto luchar y luchar y ve usted Lo que en mi yo guardaba para mí